No Mi mamita, Ese golpecito y esa miradita me pone rápido y a mí me conquista. Tengo muchas ganas de besarte la boquita, hacerlo bien lento y quitarte la ropita. Tu aroma me cautivó, me redaste y me cegó. De tu lado no me quitó, fuiste tú quien me enamoró. Tu aroma me cautivó, me redaste y me cegó de tu lado no me quitó, fuiste tú quien me enamoró. Fanático de su cuerpo, oh, fanático de su carita, ah, fanático de sus besos, oh, que es lo que mami mesita ah, Fanático de sus labios oh, y su carita bonita, ah, te ve bonita en la playa oh, y en bikini, mamita. Aquí me tienes a tu merced, como tú lo vamos a hacer, tú te mueves heavy, mami como es Por eso me encanta y a ti también Porque yo soy tuyo y tú eres mía Eso está más claro que la luz del día Yo te soñaba cuando no te conocía Y te propongo que fijemos travesías Tu aroma me cautivó Me redaste y me cegó De tu lado no me quitó Fuiste tú quien me enamoró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 Mi mamita, this is for all of the baby, the light, the good music. Yes. Rami el flow, tu heredero del flow. Dímelo, Rydy, el productor del futuro. Rami el flow, ese soy yo, baby.